Los sonidos del español. R. R. Con R se escribe rosa. Rosa. Con R se escribe barrer. Barrer. Con R se escribe risa. Risa. Con R se escribe burro. Burro. Con R se escribe zorro. Zorro. Con R se escribe carrusel. Carrusel. Con R se escribe rueda. Rueda. r r ra ra re re ri ri ro ro ru ru r R. Gorra. Gorra. Torre. Torre. Río. Río. Rodeo. Rodeo. Serrucho. Serrucho. R. R, rosa, rosa, gorra, gorra, jarra, jarra, rinoceronte, rinoceronte, radio, radio, rodeo, rodeo, Inglaterra, Inglaterra. Reloj, Reloj. Perrito, Perrito. Ferrocarril, Ferrocarril. Barril, Barril. Carro carro, catarro, catarro, guitarras, guitarras, perro, perro, robot, robot, carreta, carreta, raquetas, raquetas. Burro, burro, ratón, ratón, gorrión, gorrión, rayos X, rayos X, jarrón, jarrón, ahorran, ahorran. Borran, borran. Borrador, borrador. Cerrado, cerrado. Erramos, erramos. Aburre, aburre. Arrestan, arrestan. Carreta, carreta. Corredor, corredor. Redondo, redondo. Aburrir, aburrir. Arriba, arriba. Barril, barril. Barrio, barrio. Gorrión, gorrión. Agarró, agarró. Burro, burro. Cacharro, cacharro. Carro, carro. Catarro, catarro. Arruga, arruga. Arruinan, arruinan. Arrullan, arrullan. Arrullo, arrullo. Carruaje. Carruaje. Gorra. Gorra. Guerra. Guerra. Jarra. Jarra. Rana. Rana. Tierra tierra, remo, remo, remolque, remolque, retoño, retoño, rezar, rezar, torre, torre, irritable, irritable, parrilla, parrilla, perrito, perrito, risa, risa, sonríe, sonríe, se encerro, Perro, perro. Rodeo, rodeo. Rodilla, rodilla. Zorro, zorro. Carrusel, carrusel. Rueda. Rueda. Ruiseñor. Ruiseñor. Serrucho. Serrucho. Marruecos. Marruecos. R. R.